Estamos en esta mañana aquí en la Universidad Nacional de Burlingame, en la localidad de Villa Tesey. Hoy vamos a hablar con el rector en ejercicio de la universidad, con Walter Wallach, a propósito de un convenio que el pasado 17 de agosto suscribió esta Casa de Altos Estudios con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que tiene que ver con una inversión muy fuerte respecto a lo que ocurre aquí en la Universidad Nacional de Burlingame. Walter, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos y por contarnos esto que marca una etapa de crecimiento que con solo ingresar a la universidad uno ya percibe el desarrollo de las obras. En este caso, concretamente, se trata de 18 laboratorios que forman parte de este convenio con el Ministerio. Sí, es un edificio nuevo que vamos a empezar a construir. En los próximos días estaremos licitando. Eh, son 500 millones de pesos de inversión del Ministerio de Ciencia y Técnica, 2.500 metros cuadrados. Para que ustedes se den una idea, los que conocen la universidad, es eh, la misma dimensión que tiene el edificio Malvinas Argentinas. Uh -huh. sí, nuestro edificio Malvinas Argentinas tiene 2.500 metros cuadrados y este es un edificio igual en dimensión, eh, con la misma estética, porque va a seguir la línea del edificio Malvinas, esa a continuación uh -huh. del edificio Malvinas, es un poco más eh, corto y más alto, porque va a tener un piso más, y como vos decías, hay 18 laboratorios dedicados fundamentalmente a investigación. Uh -huh. La idea es que hoy los laboratorios que nosotros tenemos en la universidad se usan mayormente para la docencia, hay proyectos de investigación radicados, pero en biotecnología, en nanotecnología, en biología molecular, en distintas temáticas y esos equipos de investigación requieren también de instalaciones y bueno, a partir del edificio de laboratorio vamos a poder crecer muchísimo en la función de investigación de la universidad. ¿Cómo llega la universidad a hacerse de, de, de esos fondos? Digo, ¿cuál es el recorrido en cuanto a la presentación de proyectos y demás? Bueno, en este caso es una, una convocatoria muy importante que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología el, eh, se llama Construir Ciencia, uh -huh. donde a lo largo de, de, de los próximos tiempos eh, hay 60 proyectos que van a estar financiando en distintas universidades y centros de investigación a lo largo de todo el país. Eh, la, el primer convenio se, se estaría firmando por alrededor de 13 proyectos, entre los cuales está el nuestro. La verdad es que nosotros tenemos, eh, bueno, a partir de... de, de de una iniciativa que, que, que Jimmy siempre nos inculcó, que es muy importante, que es eh, tener proyectos en carpeta, ¿no es cierto? Claro. Que, que no sea eh, proyectar a partir de las oportunidades, sino a partir de aprovechar las oportunidades a uh -huh. partir de lo que se pueda proyectar. entonces de estar preparado ya para esa Exactamente. Instancia. Entonces nosotros tenemos un master plan de la universidad que incluía, por supuesto, en su momento, este edificio, pero, pero bueno, las distintas obras que se van haciendo... Eh, y eso incluía el edificio de, de, de, de, de laboratorios de investigación que hoy se da, a partir de haber aparecido la oportunidad rápidamente pudimos presentarnos a esta convocatoria construir ciencia uh -huh. y que bueno, que el proyecto sea seleccionado ¿Cuáles son algunas de las carreras que van a resultar beneficiadas con estos laboratorios? Fundamentalmente uh -huh. las carreras del Instituto de Biotecnología uh -huh. también las carreras de Ingeniería que, que tienen. Que tienen también proyectos de investigación vinculados a temas que necesitan laboratorio, carreras de salud y también carreras del instituto de educación, porque nosotros en educación tenemos el profesorado de biología que también hace investigación básica uh -huh. en esas temáticas. Lo importante, digamos, más allá o independientemente de las carreras es eh, función-investigación. E ¿sí? La universidad en, en, en la Argentina, la universidad en, en el mundo tiene como característica. No solamente la docencia, la enseñanza, la formación de futuros profesionales, que es en lo que uno más rápidamente piensa cuando piensa en universidad, piensa en carreras, piensa en, en chicos, chicas que se estén uh -huh. formando sí. para ser futuros profesionales, y esa es una de las funciones centrales. Pero la universidad en la sociedad también es el lugar donde se produce nuevo conocimiento, donde se investiga, donde se hace ciencia. Y esta infraestructura nos va a permitir, nos va a permitir crecer fuertemente en esa función de uh -huh. investigación. Eso implica también, me imagino, mayores posibilidades para los alumnos, como recién marcabas. Por también, supuesto. De desarrollo, eh, de investigación. Por supuesto, porque van a participar en, en varios sentidos. Por un lado, eh, van a poder participar durante la formación de proyectos de investigación, uh -huh. más de lo que hoy lo están haciendo, sí. porque sus profesores, en mayor medida y en mayor, profesión van a ser, en mayor proporción, van a ser investigadores, claro. con lo cual eh, van a estar. Eh, en, eh, aprendiendo y trabajando con el conocimiento de punta de vanguardia con lo último que la ciencia está investigando uh -huh. esto es muy importante también para una universidad que los profesores o que una proporción de ellos al menos sean investigadores e investigadoras eh, y por supuesto continuar con la carrera de investigación claro. o sea los estudiantes que decidan continuar su carrera académica a partir de la inserción en proyectos de investigación a lo largo de la misma carrera, eh, bueno, en la medida en que la universidad está investigando, ahí hay muchas más posibilidades de continuar con la carrera uh -huh. académica haciendo investigación en la propia universidad. ¿Esto va a implicar también la convocatoria a profesionales, investigadores? Sí, sí, sí. Nosotros venimos creciendo fuertemente en, en la cantidad de investigadores e investigadoras de CONICET que tienen uh -huh. radicado su, su lugar de trabajo sí. en, en la universidad y esto a medida que uno crece en infraestructura y en instalaciones también es, es más alta la chance de, de atraer a esos investigadores e investigadoras que, que lo que midan en, y lo que miran y lo que toman en cuenta para decidir en qué universidad se radican, entre otras cosas, es fuertemente eh, bueno, cuál es la infraestructura, cuáles son las condiciones, ¿Cuál es, eh, cuáles son los laboratorios claro, con los que, claro, eso habla los de que pot cuento. potencialidades, ¿no? Absolutamente. ¿Y dónde va a estar ubicada respecto a los que conocen la zona de Villa Tesey esta nueva infraestructura? Va a estar <coughs> ubicado sobre la calle Chuquisaca, sí. a continuación inmediata del edificio Malvinas Argentina. Si ustedes tienen presente el edificio Malvinas, eh, digamos, arranca en Chuquisaca y Origone claro. y se desarrolla uh -huh. en paralelo a la calle Chuquisaca claro. una media cuadra. Bueno, la otra media uh -huh. cuadra sí. que está dentro del predio de la Universidad sobre la calle Chuquisaca, entre donde termina Malvinas y, y la calle del Socorro, sí. Eh, es donde estaría ubicado, eh, donde va a estar ubicado el edificio de, uh -huh. de laboratorios de investigación. Y al margen de, de esta etapa que está en la previa a la licitación y demás, eh, ¿cuáles son las obras que están, están en marcha? Charlábamos antes de, de empezar la nota respecto a que uno se sorprende en cada oportunidad que tiene la chance de venir a la universidad, en las obras en desarrollo, la progresión, por ejemplo, lo que tenemos a nuestras espaldas. Sí, hoy tenemos eh, en construcción tres edificios muy importantes de, uh -huh. de aulas de la universidad, aulas, sí. oficinas, eh, un auditorio, digamos, distintas instalaciones de docencia, uno, eh, dos en el predio de Origone, en el, en el campus central de la universidad, en, eh, de distinta dimensión, pero uno da hacia el estacionamiento, uh -huh. otro da hacia claro. el acceso parquizado, y, y bueno, continúan la, la puesta en valor de, de la vieja fábrica, ¿sí? o sea, no, no, son, no es construcción nueva, sino que es refuncionalización y puesta en valor de, de nuevos sectores de la fábrica que todavía no habíamos, a los que no habíamos ingresado. Eh, y hay otro edificio en construcción, en, en un predio que, que pocos conocen o que pocos saben que, que pertenece a la universidad, que está acá a tres cuadras, que es donde estaba la planta de tratamiento de afluentes de la fábrica. Acá en la calle La, de la calle Patria ¿verdad? y Los Toldos. Uh -huh. Ahí estamos también construyendo un edificio de aulas, un auditorio. Uh -huh. eh, en un momento planteamos cómo surgen este tipo de iniciativas para concretarse respecto a la presentación de proyectos y demás. En esa carpeta de la Universidad de Burlingame, ¿qué otros proyectos hay con, con iniciativa como para ser motorizados, corporizados? Bueno, nosotros tenemos pendiente todavía la construcción de una biblioteca. La patria tiene un proyecto de desarrollo uh -huh. más amplio. Sí. Y, y siempre buscando nuevas carpetas, pero hay que encontrar las oportunidades. Bien, también. cuando es, se presenta. Es, es ir de la mano entre, entre carpeta y oportunidad. Bien. ¿Y, ¿Y es un escenario este factible para ese tipo de concreción de, de obras? Sí, hoy es un escenario propicio, todos sabemos la, la, las dificultades uh -huh. que sí. está teniendo hoy. La, la, la, la sociedad argentina y la situación económica pero también sabemos del enorme impulso que el Ministerio de Ciencia, que el Ministerio de Educación para nosotros fundamentalmente uh -huh. y en particular a partir de, de, de, de la gestión de Jaime pero, pero en, en el conjunto del sistema universitario viene habiendo una, un, un impulso muy importante una definición política muy importante de, de, de, de sostener, de acompañar el crecimiento del sistema universitario y, y entendemos que, que es un momento propicio en este sentido, uh -huh. con las restricciones por supuesto. Que, que también todos conocemos. Sí, desde luego. Bueno, así como acompañamos esta instancia que tiene que ver con el anuncio de la puesta en marcha de esta construcción de laboratorios, paso a paso vamos a estar cerca también para seguir las alternativas que tengan que ver con esto, en el momento que se concrete, no, por supuesto. Rector, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes.